Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes amigos, les saluda José Figueroa y arrancamos una nueva semana de tus sorteos favoritos de Lotería Electrónica, hoy lunes 15 de mayo. Gracias por acompañarnos. Los sorteos serán certificados por la auditora y el román de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Foreign Company y supervisado por el personal de seguridad de la lotería electrónica aquí en el estudio. Todo está listo para esta noche y los 135 millones del Powerball esperan por ti. No olvides pedirlo con el Powerplay y el Doubleplay para que aumentes tus oportunidades de ganar y con Loto Cash también podrías convertirte en millonario porque cuenta con 2.600.000 dólares. Multiplicador para que aumentes tus premios menores. Y con la doble revancha podrías llevarte 100 mil dólares que tiene acumulados. Juega que tu momento de ganar llegó con lotería electrónica. Si alguien se pone, que hable ahora o calle para siempre. ¡Me pegué! Me pegué. Donde quiera te pegas con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega para que te pegues. Recuerda que tienes la manera más rápida de ganar con tus cartones de juegos instantáneos. Búscalos ahora y raspa tu suerte porque donde quiera te pegas. Le damos paso. Al sorteo de la tarde de hoy comenzamos con el Wild Ball, el bolo que sabemos va a cambiar tu suerte Adelante vamos a conocer cuál es el número ganador en el Wild Ball Y el número ganador en el Wild Ball es el número 6, repito es el número 6 De inmediato pasamos con el sorteo de pegados. nuevamente mucha suerte para todos, adelante con el sorteo Primer número 5 segundo número 9. Los números ganadores en el Pega 2 son 5-9. Repito, 5-9, el 59. Continuamos ahora con el sorteo de Pega 3. Adelante. Mucha suerte para todos. Primer número. 9. Segundo número. 6. Tercer número. 2. Los números ganadores en el Pega 3 son 9-6-2-962. Y finalizamos los sorteos de la tarde de hoy con el pega 4 donde sabemos que tienes otra gran oportunidad de ganar, adelante con el sorteo primer número 6 segundo número 0 tercer número 5 y el cuarto y último número que completa el sorteo para la tarde de hoy es el 9 los números ganadores son 6, 0, 5, 9 60-59. Muchas felicidades a todos los que acertaron en la tarde de hoy. No olvides visitar nuestra página oficial, loteriasdepuertorrico.pr.gov. Nosotros regresamos a las 9 de la noche con los sorteos nocturnos. Que tengan todos excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.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 Lunes, señoras y señores. Llegó el lunes. ¿Cómo estamos en el día de hoy? Comienzo de semana. Ya van 15 días familia del mes de mayo. Ayer justamente se llevó a cabo el Día de las Madres. Esperamos que ustedes todas las manos haya podido disfrutar en su maravilloso día y que toda la familia haya podido compartir como debe de ser, seguro que sí. Les cuento que en casa pudimos compartir en familia, pasamos un buen rato, gracias a todas las personas que se dio cita y pudimos pasar ese rato con mami con abuela que siempre es maravilloso un día sumamente especial a todas las madres miren nuevamente felicidades vamos a comenzar de inmediato con lo que estamos celebrando familia un día como hoy y mire que nosotros celebramos cuanta cosa pero jamás yo pensé que íbamos a estar celebrando un día como